Y nosotros teníamos armas, armas, hacha palo lo que tenemos, lo íbamos a usar porque no vamos a dejar... Una que es la fuente de trabajo nuestra, otra que con todo el sacrificio que hemos hecho toda nuestra vida para tener algo y que en, en cinco minutos lo dejen devastado, no puede ser. Tener sí, que estar cuidando los propios negocios y nunca hemos vivido semejante situación. Es una cosa, la verdad, que es insostenible esto. No se puede estar así en... Una provincia que está, la han devastado, porque y evidentemente no eran saqueos, eran robos. Y bueno, no sé, la justicia no hace nada, la policía no hace nada. Desde anoche a día de la, la noche quisieron reventar el portón del súper, el único súper que tenemos en la zona, el kiosco, la apoyaría, así que nos reunimos todos los vecinos acá para ver si podíamos salvar y gracias a Dios lo pudimos salvar. Estábamos así, con miedo y por eso nos armamos. Nos armamos para defender... A, al vecino para defender porque un poco de impotencia no teníamos a quién recurrir cuando un señor gobernador está diciendo que, que la, le, le compra a la policía, le lo, lo viste a la policía. ¿Qué viste? No lo viste nada la policía. La policía se tiene que comprar hasta las balas. ¿Cómo voy a esperar yo que un policía me defienda si, si le estoy moviendo el bolsillo a él? ¿A qué hora entraron? Y aproximadamente como dos y media de la mañana aproximadamente. ¿Cuántos eran? Y 30, 40 personas aproximadamente. Y vino el custodio que es de la policía, eh, pegó el, la alarma, vino, pero no nos podemos parar. se llevaron? No. Todo. Se llevaron todo, eh, sanitario, y computador, plasmas, todo. Desastre totalmente. ¿Alcanzaron a ingresar a los negocios? Ah, muchos. Era mucho sí. sí. Pero solo el Core fue el que más le dieron. Se lo dejaron vacío, completo. ¿Y allí eh, ustedes llegaron a cortar y a evitar sí. más destrozos? Sí, a cubrir los negocios, los veces, y más que todo ayudarnos entre el decir. y estuvieron toda la noche la verdad que nos perjudicó pero impresionantemente no sé cómo vamos a reponer este daño porque vamos a estar aparte del daño que está a la vista vamos a estar días sin trabajar sí, sí, se ve. Dale su, dale su. Hace se ah, puede hacer ah, zoom? encontramos aquí, en el día, grabando lo que pasa. Veamos. Hace se puede hacer Dale. No, no, no, hay, no hay para hacer su Vamos, no, ¿Hagan, mira, pues, eh? vamos. hagan Vamos. vamos No, tranquilo, tranquilo. Ya, cortale, cortale, cortale. A ver, ¿Cómo me Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¡Mira, boluda! ¡Mira, mira, mira, mira! Ih, que sonho! Não, eu Wow, esta es tierra de nadie No lo puedo creer, bol.